Este atajo de teclado te va a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. Por ejemplo, me voy aquí a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Prácticamente en todos los paneles de Photoshop donde encuentres la palabra cancelar, basta con que presiones la tecla de Alt o de Option en una Mac para restaurar a los valores originales. En este caso voy a poner Alt, regreso al valor original y puedo dar clic en OK. Este atajo de teclado te permite corregir errores sobre la marcha. Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la siguiente lección.